Él va a mi casa allá, mañana ayer y me dice que no va a pagar ningún motor, porque dice supuestamente no va a pagarlo. Y yo digo yo, porque bueno, yo estoy enfermo, yo le vale voy una pastilla, le voy a Y yo le digo a él, yo le, ¿para que me dé mi cuarto? Dice que no, que no va a pagar nada. Y tiene los cuartos aquí, aquí en la compañía, porque hay los votaron la compañía. Ahí los botán, estaba junto con él, Estaba la seguridad. Y no votaron pues sus actuaciones ¿eh? de él y allá va con un toro y ¿Eh? me jalla solo, me meto en el ¿sí? y me refugio para allá adentro. ¿Lo trancó? Me trancó para, para salvarme si podía. ¿Sabía? ¿Y qué hizo después de ese No, yo cogí un bate para él. O sea, yo cogí un bote, salió huyendo. Y andaba con una mujer que te llaman Sandra, que yo quiero hablar con ella también. ¿Y cuál trata ese hijo usted no? No, él, él no vive conmigo, él, él, él es un y es que ahí vamos a correr, porque ella cae más de cien veces. por robo, bueno, de motores. Es un ladrón, ¿eh? Es un es una sin droga, para amenazarle, Para meterle miedo, porque a mí no me amenaza él, no. Él me tiene que creer miedo. Entonces, qué hizo con el motor suyo? No, es que anden ande ahí. Yo tengo la matrícula aquí porque ande ahí. se lo llevó? Ellos anden ahí. Ella ande ahí, Entonces, ¿qué le pide usted a las autoridades por esa situación? Cállate. sí. Porque el ladrón, el, ladrón, el ladrón tiene que estar estancado, el ladrón tiene que estar suelto, el ladrón tiene que estar estancado, güey. ¿eh? El ladrón suelto es que hace daño. Ahora, si va a mi casa, yo voy a ir para cárcel, porque yo, yo le voy a meter tres palos bien lados. ¿Cómo se llama él? Carlos Rosero. él se crió con usted? No, yo creo que se crió con los abuelos. Y cuando yo fui, le di dos atallados, un paño me, me, me callé, me, el abuelo le metió preso, le dijo la edificada ahí, vea, vea señor lo que me ahí. Usted no está metiendo preso a su papá porque lo está castigando usted se va a morir, y está a la pasaje ahí. El abuelo se murió y el que quería con el problema soy yo, pero yo lo boté de mi casa y no vivo conmigo, ni lo quiero. José ¿no? Roque. De Sarseo. ¿Y su hijo cómo se llama? Carlos José ¿no? Roque. Pero él no vive allá él vive buscándose.